El tiempo presente en español. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en CIR. Our goals in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to 1. Recognize the irregular conjugation of verbs ending in sir. 2. Identify the irregular form with the first personal pronoun in singular, I, yo. 3. Identify the regular conjugation of the verbs ending in sir with the rest of the personal pronouns. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección tú podrás... 1. Reconocer la conjugación irregular de los verbos terminados en SIR. 2. Identificar la forma irregular con la primera persona del singular yo, I. 3. Identificar la conjugación regular de los verbos terminados en SIR con el resto de los pronombres personales. Present tense. Irregular verbs. In most of the verbs ending in a vowel plus ser or sir, the letter C changes to ZC before O and A only in the yo form. For example, lucir, yo luzco, traducir, yo traduzco. The other personal pronouns have a regular form of conjugation. Tiempo presente. Los verbos irregulares. En la mayoría de los verbos terminados en vocal más ser o cir, la letra C cambia a ZC, antes de una O o A, solamente en la forma del yo. Por ejemplo, lucir, yo luzco. Traducir, yo traduzco. Los otros pronombres personales tienen una, una forma regular de conjugación. Present tense, irregular verbs. Most of the verbs ending in ser and USIR have the Z-C-O ending in the YO form only. For example, CONDUCIR, yo CONDUZCO, REPRODUCIR. Yo reproduzco. Tiempo presente. Los verbos irregulares. En la mayoría de los verbos terminados en ser y usir van a tener un cambio a ZCO en la conjugación con el pronombre yo únicamente. Por ejemplo, conducir. Yo conduzco. Reproducir. Yo reproduzco. Lista de los verbos terminados en CIR Remember the rule. The letter C changes to Z, C before O and A. Same changes with the verbs ending in ser. Aducir Conducir Deducir Inducir Introducir Lucir producir, reducir, relucir, reproducir, seducir, traducir, fruncir, esparcir, fruncir, to frown, yo frunzo, tú frunces, él, ella, usted frunce, nosotros, nosotras fruncimos, vosotros, vosotras fruncís, ellos, ellas, ustedes fruncen. Él frunce el ceño cuando está de mal genio. Esparcir To spread. Yo esparzo. Tú esparces. Él, ella, usted esparce. Nosotros, nosotras, esparcimos. Vosotros, vosotras, esparcís. Ellos, ellas, ustedes esparcen. Yo esparzo todas las semillas en la tierra. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en sir. El tiempo presente en español.